Y me levante, Go, go, go, go, ey, ey Cierra mi sac, baby Hoy me levante, con mi con mi familia depresivo, entusiasta Solo busca lo más rata, todo me sabe mal Todo lo que pasa alrededor En vez de ponerme feliz me pone sal Amistad falsas llegan y se van todo lo que me pasa es algo muy sad chicas guapas me ignoran esto te pasa por entusiasta toda mi vida hecha hecha toda la basura todo me sale mal todo todo, todo me sale mal depresivo entusiasta solo busco a lo más rata ay ay ay ay chicas guapas chicas. Amistades falsas llegan y se van dando Lo que me parece algo Muchas baby me persigo entusiasta Siempre buscando una rata Ah-ah Y si tipo tanto te marcha A su ritmo todo pasa Y no te vuelves famoso del día en la mañana hay que esforzarse mucho para conseguir lo que quiere, tu sueño se cumplirá Haciendo todo bien y contiendo de parte Positivo todo marcha A su ritmo todo pasa, de principio entusiasta solo buscarlo más rápido Siempre happy todo marcha, a su ritmo todo pasa Te vuelves famoso del día a la mañana no, no, positivo, todo marcha a su ritmo, todo pasa, todo me sale mal Depresivo, entusiasta, siempre busca lo más rata Chicas guapas me ignoran, esto te pasa por entusiasta Toda mi vida hecha, hecha de la basura y me levanté Con mi, con mi familia, positivo, entusiasta Siempre busca lo más rata, no te vuelves famoso de día a la mañana Baby, baby Muchas cosas por las que pasamos, Muchos, muchos, muchos problemas por esquivar Pero siempre llegaremos al final, baby Positivo, todo marcha a su ritmo Todo pasa depresivo, entusiasta De Depresivo, entusiasta Siempre busca en lo más marrata Ay, ay Baby, baby, siempre he buscado una rata, siempre he buscado una rata. Cerramos y de cuadros para el mundo, ay, ay, depresivo entusiasta. Ah, ah.